Yo estoy, estoy, estoy. en el centro, eh. Estoy en el centro, vení por el centro. Anda. Eh, la del samurái, estoy aquí saltando. Mira, esto mira, mira. mira. bailo con el sazofón. Todos para el centro, tío. Estoy arriba del lento, eh. Aquí, aquí, aquí. Aquí, ¿me veis? A dos. Pues yo no veo, eh. Yo estoy en medio. También. ¡Ah! ¡Estás aquí! Sí, sí, sí, sí, sí. <ríe> Hombre. Este, pero lo del metiendo en eso, tuit, Ahora lo guardo, tío, para editarlo. <ríe> oh my god. Has metido un evento, tío. Un evento raro, no sé. Eh. Ah, aquí no puede construir. <ríe> mira, mira, mira. <ríe> Nosotros estamos poniendo la música a todas. Hostia, ¿habéis visto eso? ¡Lol! ¿La puta? Tío, ¿qué cojones? ¡Lol! ¡Hostia! ¡Oh, ¡Vamos para adentro! ¿Qué coño? ¡Abra! ¡Oh! ¿Qué coño? What the fuck? ¡Yu! What? Era igual, tío, que que el le... Que le spam. ¿Qué coño? Era igual, tío. ¡Dios! ¿Dónde estáis? ahí? Yo estoy... ¡Ah! ¡Fuck! ¿Dónde está la, ¿Dónde está la tonso? ¡Dios, ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios! <ríe> Ello. <ríe> ¡Pico! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! Por... ¡Dios! Estoy bugueado picando aquí en el aire como un puto cerdo Vale, mientras que picáis ¡No se escucha nada! <ríe> ¡Lol! ¡Lol! lo, lol, ¡Lol! ¡Dios! Esto es el, el piqueteo máximo, eh esto es un picoteo máximo, chaval. Dios, pero ¿quién coño quiere los grapplers, Dios mío? Chacho. Chica la guarda. Dios, yo, yo, yo, yo, yo, que va, que va. Y te, y te, y te, estoy moviéndome para acá, que está hablando? Hasta me quedo bugueado. Aro, aro, yo estoy hiper bugueado, vamos. Fuck. La puta de oro, tío. Hostia, que estoy volando. Yo <ríe> estoy volando. Llega un momento en que puedo volar y todo desde tanta peña. Chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu, tú qué? Los tienes harto de picaquín. aquí. Yo, yo paso de picar <risa> directamente. No, no, he picado durante un buen tiempo, o sea, pero ya está todo bugueado. ¿Cuánto de vida tiene? Ah, ya está bajando, está bajando lo que es el líquido que tiene dentro. Aquí está. Es que locura. Es Qué locura. What the fuck, tío. Sí, ya ves. Tío. Qué locura, tío, qué coño, es súper raro, eh. Pero eso mola mucho, esa es orbe, tío. Yo estoy en la orbe. <ríe> es que en la polla. te aquí, y yo, aquí me siento yo. Fuck. Ay, quiero no me deja sentarme. Dios, pasa algo. Oh, la ganadora es la Thompson. Oh, Dios. Creo que no hay gente aquí. Creo que no. Dios. Fly. What the fuck. Oh my God. What the fuck. ¿Habrá cambiado algo en el mapa? ¡Dios, el volcán! ¿Lo habéis Dios, visto? ¿Dónde estáis? Volando como un cerdo ¡Eh! ¡El volcán! Sí, sí, sí. Está ahí, el puto volcán, va a ¡Oh my god! ¡Oh my Hostia, god! ¡Vamos para pa pa allá, vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Yú, yú, yú, what the fuck! Go, go, go! ¡El meteorito! ¡Vamos, vamos! Yo voy siguiéndolo, eh ¡Dios! Yeah. ¿Cómo? ¿Ciudad, ciudad comercio? Ciudad. ¡Vale, vale, vale! Voy pa' piso, voy pa' piso, ¿Para voy piso? pa' piso Voy, voy, voy, voy, voy, voy Voy, voy, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Tengo, tengo, tengo el punto mejorito. Que va, que va, que va, que va, Si, si, va, va, va, va, va, va? va? Sí, sí, va para piso, va para piso. ¡No! ¡Hostia, no. no! Se ha cargado pico por la... Ha caído la nieve. Oh, shit. Hostia, que se está cayendo, eh. Va otro, eh, va a otro. Va otro. <risa> ¡Oh! <risa> y yo, ¡No, no, no! ¡Aquí en cuatro! Yo, ¡Qué vacío! ¿eh? Es el de piso, es el de piso. Dios, Dios, Dios oh. vete para casa. What the fuck.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 cagado, papi, pisos, papi Está todo Seguro aquí ahora mismo no, creo. Yo, yo, yo. Sí. Te vas a quedar sin evento, hijo de puta. <ríe> Hostia, mata. Hostia, han puesto ya? misiones, ¿eh? Han puesto misiones porque aquí pone algo de piso pegado o estaba de antes. Ah, vale, vale. A ver, chavalote, pero ¿qué te pasa a ti? Con, con las ansias, come polla, toma dinamita, no tengo ni bala, ay sí, Dios en verdad es este trigo el volcán sí.